Vamos a comentar ahora que vamos a tomar directamente contacto con Mario Lucero, quien es el coordinador del Corredor Internacional, para hablar de este camión que desbarrancó. Exactamente, en Alta Montaña. Mario, ¿cómo va? Buenas tardes, Gisela y Julián, te saludamos. Julián, Gisela, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias eh, Muchas gracias por el contacto. ¿Puede contarnos lo que pasó? Eh, sí, aproximadamente como a las 14.30 horas se toma conocimiento con intermedio del CEO de un accidente que había ocurrido en camino a Vallecitos. Uh -huh. eh, precisamente sería una grúa, sí. un camión grúa, que había emprendido viaje en horas de la noche, no hay que especificar bien ese tema, sí. eh, en horas de la noche a auxiliar un vehículo que había quedado varado en zona de Vallecitos, en la parte alta. Eh, no llegó nunca porque empezó a tener el mecánicos el camión, Aparentemente, el chofer ha decidido volver. Sí. No tenemos determinado la, la precisión si sí, se quedó durmiendo, pasó la noche arriba y bajó esta mañana a primera hora. Uh -huh. Empezó con problemas mecánicos, al parecer con problemas de freno, y bueno en una curva eh, se barrancó y cayó 40 metros hacia el vacío y cerca del río Blanco. O, o esto, sea que el problema central habría sido que le fallaron los frenos o esto todavía no está establecido que haya sido la causa es, del accidente. No no, no no no está establecido ya está trabajando policía científica quién van a ser los responsables de, claro. de determinar a, esto. De las pericias. Mario iban dos personas en esta grúa. Iban dos personas el propietario sí. una persona mayor y el acompañante que era el hijo el hijo se encuentra con vida fue trasladado al hospital central sí. con politraumatismos graves. Mientras tanto, el conductor de la grúa, bueno, lamentablemente falleció. En el acto, en el lugar, claro. Bueno, o sea que hay que, bueno, seguir de cerca también, bueno, lamentable, ¿no? Fatal, justamente. Esto que nos contaba Mario, ¿no? Este, este camión grúa que fue, a, al parecer, ¿Sí? tenía que ir a auxiliar a una persona que estaba embarada en, en alta montaña, nunca llegó, se ve que por desperfectos o por algo que no andaba bien, decide retornar y en esta vuelta claro. es cuando eh, desbarranca, cae. Y bueno, lamentablemente muere el chofer, quien es el propietario, la persona mayor, y hay una persona más joven en un estado delicado. ¿Esto es así? Eh, sí, sí, fue trasladada de urgencia al hospital central por personal del SEC. Sí. Así que, bueno, no sabemos en qué condiciones actualmente se encuentra. Eso ya sí. van a instalar eh, comunicación telefónica a los responsables, tanto de la oficina fiscal como de la comisaría, para ver el estado de salud de la. La persona. Mario, eh, que sí. ¿hubo un derrame de combustible en el río a partir del accidente? Sí. sí, sí, el camión estuvo derramando gasoil, así que bueno, se activó el protocolo por intermedio de defensa civil, con sí. el director burriesa quien comunicó a la nueva ISAM, también se hizo comunicación, o de comunicación con el inspector de cauce uh -huh. de Potrerillo, eh, inmediatamente cerraron con puertas ahí en la planta que se encuentra en Potrerillo, y evacuaron una pileta para hacer el filtrado correspondiente para el tema del gasoil. Bien. De todo modo, no es mucho porque es poco lo que haga. yo transportado el camión, para uh -huh. haber transportado 40, 50 litros. A raíz de todo el trayecto que hace el río Blanco, eh, puede hacer hace filtro, sirve claro, de filtro. Claro, claro, no es tan significativa la cantidad que no, se derramó. para muy. contaminación. Claro, claro. Contaminación. Mario, ¿la edad del hijo de la persona que sigue con vida? No tenemos nada. Uh -huh. nada por el... ¿Pero menor o mayor no se sabe? Es eh, mayor, sí, mayor, mayor de edad. Sí, Bien, de de edad. sí ambos son mayores de edad. Este, no tenemos identificación, no tenemos nada, porque como ven la, las imágenes del vehículo está totalmente destruido. Se sienta trabajando policía científica. Así sí. que, bueno. Bien. Bien, Mario, le agradecemos mucho esta comunicación y por supuesto que estaremos al tanto, como decía Gisela, de cómo evoluciona esta persona que está internada. Gracias, Julián. Gracias, Gracias a usted. Que siga bien. Gracias. Mario Lucero, coordinador del de Paso, justamente, del Corredor Internacional, para decirlo bien, lamentablemente, accidente fatal, este hombre que desbarrancó, sí. cayó, murió en el acto, su hijo está grave, internado en el central.